Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que lo estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirar, hoy quiero mostrarte cómo puedes hacer vídeos para negocios locales. O si es para ti, si eres afiliado para ti, o si quieres venderlos, también puedes hacerlos para reventa. En tres sencillísimos pasos. Son tres pasos muy sencillos que te van a ayudar a hacer vídeos tanto verticales, como horizontales, como cuadrados, para todas las redes sociales, para tu canal de YouTube, para TikTok, para Instagram, para Facebook Reels, para lo que tú quieras, en tres pasos súper sencillitos. No te vayas, te voy a mostrar en este rapidísimo vídeo cómo puedes hacerlo con el software que te voy a presentar. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo, para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal...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 Este es un software que se llama Local Video Ads Creator y sirve efectivamente para hacer vídeos muy cortitos, en vertical, en horizontal o en cuadrado, para que tú puedas monetizarlos o venderlos o hacer negocio con ellos o potenciar tu marca con ellos. Hacerlos es muy sencillito. Una vez que entras aquí, vas a darle clic a donde dice crear vídeos y aquí tienes tipo de vídeo, template, personalizar, previo, y procesado. Tienes los ratios, ves, landscape, square, portrait, vertical, cualquiera de los ratios te funciona bien. Y luego vienen las templates, no son muchas es verdad, pero bueno como tú lo puedes personalizar cualquier template te va a servir. Estas son las templates, vienen también en formato neón, ahí las tienes, muy sencillitas como puedes ver, en vertical, en horizontal, voy a probar yo con una en formato vertical. ¿Ves? Vertical. Están enfocadas a negocios locales, así que bueno. Mira, ¿ves? Son estas. Son muy sencillitas, pero no te dé ningún temor esto que sean sencillas, porque la verdad es que están muy bien. Vamos a darle clic a esta, por ejemplo. Clic. Está Video por Sound, bla, bla, bla. Y cuando le damos clic a Use This Template, clic. Nos pone este sencillísimo editor, en el cual dice, Sube tus vídeos. Aceptamos tipo MP4, XMP4V. Y el máximo es de 250 megabytes. Y tú ya aquí tienes que subir tus vídeos. Porque esta es una plantillita para hacer vídeos completamente desde cero. También puedes subir imágenes. En lugar de subir vídeos puedes subir imágenes. La imagen principal ves My User Image. Y luego las imágenes 1, 2, 3 y 4. Y por último tienes los textos, ves aquí están, es muy sencillo hacer los textos Te dice que el máximo de largura del texto tiene que ser 80 caracteres Aquí está para los visitantes, usuario principal, nombre 1, 2, 3, 4, chat 1, 2, 3, 4 En fin, tú aquí simplemente rellenas la plantilla Voy a volver aquí, voy a poner una que ya esté hecha porque esa otra es una plantilla en blanco Le vamos a dar aquí y videos Voy a volver a elegir el ratio en vertical, pero voy a elegir uno que ya esté hecho por ejemplo, esta misma. Le voy a dar Quick y le voy a dar Use System Play. Y aquí, como ves, ya la tenemos montada. Tú simplemente tienes que modificar estas opciones que tienes aquí. Viene un audio ya integrado, no lo puedes oír. Y tú puedes subir otro audio, el que tú quieras. También vienen las imágenes. Aquí tú puedes poner estas imágenes, sustituirlas. ¿Ves? Aquí está esta. Tú la puedes sustituir por cualquier otra. Luego vienen vídeos, tú puedes ponerle vídeos, aquí están los vídeos que tienen ellas por defecto, decir, son vídeo 1, 2, 3 y tú puedes poner más vídeos, le doy a más, me va a decir de dónde quieres, de Pixabay, de Pexels o Premium, lo puedes poner por cualquier tipo de orden. Lo voy a cerrar porque ya tiene aquí estos y luego el texto, ves aquí vienen ya puestos Inspired by Nature, que es esta, lo puedes poner en español por ejemplo inspirado en la naturaleza el texto 2 que dice conforme te haces mayor tus ojos necesitan soporte adicional te vamos a ponerle no dejes que los años se vean en tus ojos y aquí dice esta compañía de suplementos es el servicio bla bla, bla para tu visión y vamos a poner ahí los mejores suplementos para mejorar y aquí vienen más textos que no voy a modificar ahora porque entonces sería muy, muy largo. Y me voy a ir al siguiente. ¿Ves? Colores. Lo puedo modificar si yo quiero. Pero lo voy a dejar así. Simplemente lo voy a dar a proxy Y dice que el video está siendo procesado y exitosamente creado después de que presiones el clic del botón este. Entonces le voy a dar clic. Puedes enviar puedes pedir que te mire una notificación cuando esté. Pero en este caso no lo voy a hacer. Ya hice este otro para que tú vieras cómo queda terminado. Le voy a dar clic aquí. Míralo. ¿Lo ves? Ahí está. Lo puedes descargar. Vamos a dar a download. Lo voy a abrir. Míralo. Aquí está. Salgo más pequeñín. Ahí está. Eso es todo. ese es muy sencillo. Son vídeos muy, muy cortitos que tú puedes usar para negocios locales, para hacer promociones, para anuncios o como son chiquititos, también puedes alargar un poco la duración y puedes usarlos para TikTok, para Reels, para lo que tú quieras. Muy sencillo hacerlos, como has visto ya. Bueno, pues este software lo tengo en exclusiva para mi lista privada. No está a la venta en ningún otro lado. Es solo para mi lista privada. Si estás en mi lista, ya sabes dónde ir para que tú tengas acceso a este software y puedas crear tus propios vídeos pequeñitos, muy, muy rápido, con estas plantillitas, que no son muchas, pero son muy buenas. O hacerlo desde cero, con la plantilla en blanco que te he mostrado Hace un momento, puedes hacerlo desde cero y crear tus propios vídeos ya con todas estas personalizaciones. Y si no estás en mi lista privada, hombre, es momento en que tomes la decisión y te inscribas a mi lista privada porque por un pequeñito fin mensual más una matrícula de entrada vas a tener acceso a todos los materiales que yo compro como reseller y tú no vas a pagar absolutamente nada por ellos porque yo te los voy a dar sin coste, a coste cero, si estás en mi lista privada. Y lo voy a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado este pequeño vídeo de cómo puedes hacer vídeos pequeñitos para negocios locales en tres sencillos pasos. Ya has visto que es muy, muy sencillo. Eliges la plantilla, subes tus medios, la personalizas y se renderiza. Eso es todo. Muy, muy sencillito. Marketer, lo dejamos hasta aquí. Te agradezco muchísimo el tiempo que has tomado para ver este vídeo. Y te recuerdo que este año, pase lo que pase, tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer